Vamos a ver cómo evitar el plagio en nuestro trabajo académico. Para ello vamos a utilizar el estilo APA para citas y referencias. Lo primero que hay que saber es cuándo tenemos que citar. Vamos a citar siempre todas aquellas ideas ajenas que hayamos leído en la bibliografía consultada y que hayamos incorporado en nuestro trabajo, ya sea de manera textual o parafraseada, es decir, con redacción propia. No tenemos que citar, Aquellos datos que son de conocimiento común o generalmente conocidos, como fechas, lugares, etc. La cita se compone de dos elementos, la cita propiamente dicha y la referencia. Por un lado, la cita propiamente dicha o cita en el texto es la forma de indicar que una idea que se está redactando no es una idea propia, sino que procede de otro autor. Esta cita se construye generalmente con el apellido o los apellidos del autor o de los autores y el año de la publicación, todo entre paréntesis. A veces se incluyen las páginas. Otras veces el autor puede no estar dentro del paréntesis, como veremos más adelante. La referencia, por su parte, es el conjunto de datos bibliográficos que permiten identificar el documento que hemos citado en el texto con el fin de que el lector de nuestro trabajo pueda acceder al mismo y consultarlo. En el caso de APA, la referencia bibliográfica iría al final de nuestro trabajo, en un apartado que se conoce como referencia o lista de referencias. Existen diferentes formas de citar. La cita textual es la transcripción palabra por palabra de lo que ha expresado un autor en un documento. Si la cita que estamos reproduciendo tiene menos de 40 palabras, la conocemos como cita textual corta y hay que ponerla entre comillas. Si tiene más de 40 palabras se conoce como cita textual larga y en este caso no se entre comillas sino que se transcribe en un párrafo aparte añadiendo una sangría de 1,27 cm. La primera línea de cada párrafo a partir del segundo llevará una sangría adicional de otros 1,27 cm. En este caso la cita Puede estar antes de reproducir el párrafo o al final del mismo. Siempre que hacemos una cita textual tenemos que tener en cuenta que hay que indicar la página del documento en la que está el párrafo transcrito. La cita indirecta o paráfrasis es cuando expresamos con nuestras propias palabras las ideas que queremos reproducir. En este caso se incluye como parte de nuestro texto, sin comillas. La cita textual puede construirse de diferentes formas, según queramos enfatizar el contenido, el autor o el año. Si queremos enfatizar el contenido, tendremos que poner tanto el autor como el año y las páginas entre paréntesis. Si queremos enfatizar el autor, se menciona el autor fuera del paréntesis y se indica el año de publicación entre paréntesis. Si queremos enfatizar el año, tanto autor como año se mencionan fuera del paréntesis y al final de la cita se indican entre paréntesis las páginas en las que estaba la idea. En APA 6, según el número de autores que tiene el documento, la cita se construirá de una forma u otra. Si son dos autores, siempre ponemos los apellidos de los dos separados con una Y. Si son entre 3 y 5 autores, la primera vez que citamos ese documento, se añaden todos los autores, separados por coma, excepto el último, que se separa con Y. A partir de la segunda cita, se añade solo el primer autor más la partícula et al. Cuando el número de autores de un documento sea de 6 o más, siempre citaremos el primer autor más la partícula et al. En las referencias, por su parte, la norma que se sigue con respecto al número de autores es la siguiente: hasta siete autores se transcriben todos. Si son ocho o más autores, se incluyen los seis primeros, seguido de puntos suspensivos y el último autor. En cuanto a las fuentes secundarias, nos referimos a esta cuando queremos citar un documento que hemos visto citado en el documento que estamos consultando. Hay que tener en cuenta que APA advierte que siempre hay que ir a la fuente principal, a menos que por diferentes motivos no se pueda acceder a esa fuente. En estos casos mencionaremos el documento citado con nuestras propias palabras y añadiremos la cita de la fuente que hemos consultado con el literal como se citó en. La referencia por su parte se hará solo de la fuente consultada. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar la lista de referencias son las siguientes. La lista de referencias siempre se ordena alfabéticamente por el primer apellido del primer autor de cada referencia. Cada autor se indicará con los apellidos, coma y las iniciales de su nombre. Nunca se pone el nombre completo. Cada elemento de la referencia tiene una puntuación obligatoria. Algunos elementos, como el título de una revista, se indican en cursiva. Delante de las URL de un documento electrónico vamos a poner siempre recuperado de. Si el documento electrónico tiene DOI, este es obligatorio y sustituye la URL. En este caso no se añade el literal recuperado de. Vamos a ver a continuación cómo se hace la referencia de diferentes tipos de documentos. El libro es el tipo de documento más fácil de referenciar. Solo nos hacen falta el autor o los autores, el año de publicación, el título y el subtítulo del libro, el lugar de publicación y la editorial. Los autores siempre se indicarán comenzando por el apellido, coma y la inicial del nombre, seguida de punto. El año de publicación siempre va entre paréntesis. El título siempre va precedido de punto y se separa del subtítulo mediante dos puntos. Tanto el título como el subtítulo van en cursiva. El lugar de publicación se separa de la editorial mediante dos puntos. Debemos recordar que todas las referencias deben finalizar en puntos. Los capítulos de libros son más complejos ya que necesitan más datos. Se ponen los apellidos y las iniciales del nombre del autor, el año de publicación entre paréntesis y el título y el subtítulo del capítulo en texto normal. A continuación, añadiremos un punto y seguido y la preposición EN para indicar el autor del libro en el que se encuentra el capítulo. En este caso, la inicial del nombre va delante del apellido y hay que añadir la función entre paréntesis, editor, coordinador, etc. Después de la función, hay que añadir una coma y escribir el título y el subtítulo del libro en cursiva y de nuevo entre paréntesis añadiremos el intervalo de las páginas del capítulo precedidas de la abreviatura de página, PP. Al final se añadirá el lugar de publicación y la editorial, separados por dos puntos. La referencia, de nuevo, acabará en punto. El artículo de revista se construye indicando los apellidos del autor o los autores, coma y la inicial del nombre. El año de publicación se añade entre paréntesis. A continuación se añaden el título y el subtítulo del artículo, en texto normal. Separado por punto, se añade el título y el subtítulo de la revista, esta vez en cursiva. Hay que indicar el volumen, en cursiva, y el número, entre paréntesis, de la revista, y, separado por coma, el intervalo de las páginas del artículo. En esta ocasión no hay que añadir la abreviatura de página, las páginas se añaden directamente. La referencia acabará en punto también. Hay que tener en cuenta que muchas revistas no tienen volumen. En este caso, el número se añade en cursiva, sustituyendo al volumen. En las páginas web hay que indicar el autor o los autores. Es frecuente que los autores de una página web sea una institución. En este caso, se indica la institución que publica la página web. El año se indica entre paréntesis y a continuación se añaden el título y el subtítulo de la página web, en cursiva. Después del punto añadiremos recuperado de y el enlace a esa página. Si la página web puede cambiar con el tiempo, añadiremos también la fecha de la consulta. En este caso se indicaría recuperado el día tal de tal mes de tal año de y añadir el enlace. Después de un enlace no se añade punto final en la referencia. Las leyes en APA las vamos a hacer añadiendo el título completo de la ley. Separado por punto, añadiremos el boletín que la publica, junto con su fecha y el número, todo en cursiva. Separado por coma, añadiremos las páginas del boletín. Al final añadiremos recuperado de y el enlace a la ley en el boletín correspondiente. Para más información y otros tipos de documentos, visita la guía de APA de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.